En este canal encontrarás vídeos que te ayudarán a entender los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas. Nos centraremos concretamente en cuatro de estos objetivos, un vídeo sobre paz, justicia e instituciones sólidas, otro vídeo sobre trabajo decente y crecimiento económico, una lista de reproducción con cuatro vídeos sobre acción por el clima, y otra sobre producción y consumo sostenible. Esperamos que disfrutéis del contenido que hemos recogido en este canal.